tras que quiere seguir sus pasos usted deja una vara muy alta obviamente para los deportistas ahora voy a estar con con la selección, si Dios permite, que, que eh, espero que esté. Y bueno, voy a, a, a pensarlo con tranquilidad, eh, eh, a ver qué oferta sería la mejor para mí, para mi familia. Eh, siempre